Y amigos, ahora estoy con Mariachi Buda, el más caro, el más cotizado. El más, la más caro que tiene República Dominicana, Nueva York, en mi área, sí, sí lo son. Ok, Mariachi, háblame, República Dominicana, una situación de la farándula un poco media su y con este tema de, de estos influencers, tu socio Matías, del Boli y otros que, que están aspirando a la política y ahora con esa declaración de Danilo, de la nueva generación. ¿Qué tú opinas? Mira, yo opino que está muy bien lo que ellos están haciendo. Entiendo que en los... Nos, que mundialmente nosotros estamos en la posición número 6 del mundo. De, de población joven. Entonces eso hay que darle forma desde ya. En hey, con datos, ¿eh? eh población. Eso, eso hay que darle forma desde ya porque hay un país europeo que es rico millonario. Pero, pero la mayoría de las personas que viven ahí son envejecientes, que pasan de 65 años. Sí. Entonces no podemos permitir que eso pase en República Dominicana. Yo entiendo que siempre las cosas se hagan dentro del marco y el respeto. Yo creo que sí se puede. Nosotros sí. los jóvenes simplemente exigimos un nuevo espacio. ¿Tú te lanzarías para qué cargo? Eh, yo personalmente no me quiero abrir. Yo tengo una propuesta para ¿Sí? la comunidad LTV para la comunidad gay porque no me abro yo entiendo que esa comunidad es una comunidad que necesita apoyo Ajá. y no me abro frente o sea ya. todo el mundo apoya no, no no no ahí no me vería partidista eh, se me ha hecho la se me ha pedido que piense Ajá. Sobre qué podemos hacer y ¿Qué lo partido se ha este este secado y lo y lo No, por eso te digo No quiero embader, eh, correr con ningún partido Quiero hacer algo diferente A lo que está pasando ahí afuera Porque Cristian Casablanca también se, se lanzó Sí, Cristian también Vi que Cristian también se lanzó Y todo lo, todo lo que estén en mi entorno que lo, que lo quieran hacer, bienvenido Siempre y cuando lo hagan dentro del marco de respeto y la calidad María, si me gusta hablar contigo Porque contigo uno puede hablar abiertamente Sin, sin mucho e tapuz sí. y eso ¿Qué lo que pasó señor, con la maleta? Señoría. Que Santiago, yo vi que... Y esta gente, que mucho la maleta, tú ya llegaste ahora aquí al aeropuerto. ¿Qué pasó ahí? Yo, hay una palabra que yo digo, que ellos pocas veces pueden decir. Yo soy viajero frecuente. Yeah. Y por donde yo entro, con maleta o sin maletas. Yeah. pocos tienen el privilegio de entrar. Porque es un privilegio, sí que, que es entrar por el lado donde entran los diplomáticos. Ya. Yeah. Así que no es maleta, no es que tú tengas, es como tú te comportes cuestión de actitud. Nadie Ey, me puede echar cuenta. Tú, Soy el mejor. ¿Tú conoces a Ronnie Jiménez? Ronnie Jiménez, sí. ¿Qué es lo que Ron está, Ron está pasando con Ronnie? Ron? Lo siento desesperadito. Eh, tú sabes que estos muchachos están buscando un posicionamiento. A veces no miran, no se miren. A veces no saben cómo manejarse. Yo entiendo que el manejo es fundamental para esto. Ya. No lo no podemos montar en la ola del sonido o en la ola del morbo, porque construimos una carrera sobre la arena y sí. así no se puede. ¿Lo cancelaron o lo pausaron del programa a los foques? Creo, creo que está trabajando, creo que él sigue trabajando, creo que él sigue trabajando ahí, pero ya. entiendes? Simplemente que tenga cuidado cómo maneja ciertos códigos que República Dominicana todavía no está preparado para manejar ciertos códigos. Haga bien, Robertico Salcedo. Personalmente, a mí sí. ¿Sí? ¿En dólares o en peso Bueno, mi contrato fue en, pesos, en dólares. ¿En dólares? El último de la película. Sí. ¿Qué pasó con May, en la que trabajaba ahí? ¿La cancelaban? Eh, yo creo que le cumplió un ciclo, según tengo entendido, es por sí. un ciclo. Ella cumplió un ciclo, viene ahora estamos haciendo la segunda parte de, de lo que es de, de, de lo que fue Mayelin, sí. buscando nuevas comunicadoras. Pero, ¿Pero tú estás de acuerdo con que esas niñas que hacen un esfuerzo, una inversión, viajando a la capital, salón y todo eso, uh -huh. y la dejen como en el aire? Porque... Mira, que te brinde una plataforma uh -huh. en República Dominicana es suficiente, yo creo que de aquí en adelante cada quien tiene que empezar a hacer su vida como decimos popularmente, yeah. y hacer su diligencia para que las cosas fluya, porque los medios de comunicación de la República Dominicana sí están fuertes. Saludo a la gente que está viendo esta transmisión de la dominica, de la Gran Parada Dominicana del Bronx por Telenor Mi gente desde Telenor, que María Chibuda, la lámpara humana yeah. gracias por el apoyo a Telenor y gracias a toda la gente linda del Cibao que siempre apoya a este servidor, María Chibuda, la lámpara humana desde la ciudad de Nueva York, Telenor los amo lo los quiero ¡Ey, señores! Ahí está, ¿Eh? Mateo Chibula. Seguimos en esta transmisión.